Bienvenidos al Comentario Semanal de Augustus Capital Asset Management de la semana del 16 de julio. Por el lado macro destacamos los siguientes datos. En China se publicó la cifra del segundo trimestre del PIB, siendo esta vez inferior tanto al dato previo como al dato estimado. En Estados Unidos se publicó el dato de inflación, siendo este bastante fuerte, superando tanto al dato previo como al dato estimado. En Europa, el nivel de producción industrial también sigue siendo bastante fuerte, aunque esta vez ha sido menor tanto a dato previo como a dato estimado. Esta semana el mercado ha experimentado unas ligeras caídas. A pesar de que las empresas están publicando resultados muy buenos durante este trimestre, no están reaccionando los valores de forma positiva, ya que los gestores ya se, esperan, ya se esperaban que los resultados fuesen bastante buenos comparados con los trimestres anteriores. Además, nosotros pensamos que actualmente nos encontramos en la parte alta del ciclo económico, por lo que sería prudente tener una cartera más conservadora, más estable y de mayor crecimiento y de, con valores de calidad que tener valores más cíclicos y expuestos al ciclo económico. Un saludo y nos vemos la semana que viene.